Desde el auge de los smartphones, Samsung y Apple han sido indiscutibles competidores en el mercado de la telefonía móvil. Estos son datos del análisis del año 2014 de la consultora Gartner, donde se puede ver claramente cómo estos dos competidores dominan el mercado mundial de los smartphones. Tomando en cuenta el poco peso de los otros fabricantes, a este mercado podríamos considerarlo oligopolio entre Samsung y Apple, puntualmente un duopolio, y lo analizaremos como un duopolio de Cournot. Como visto, en economía suelen coexistir diferentes tipos de mercados. Quizás uno de los más conocidos sea el de competencia perfecta, pero en realidad muchos mercados presentan características que los diferencian de los mercados competitivos, ya que no cumplen con las condiciones de este tipo de mercados. A estos mercados los llamamos de competencia imperfecta. Uno de ellos es el oligopolio, que está caracterizado por tener un número reducido de empresas oferentes lo cual les brinda cierto potencial de influencia sobre el precio del mercado sin embargo este poder de fijación de precios depende fuertemente de la interacción entre las empresas por lo que la interdependencia estratégica entre ellas es un elemento clave en el análisis de los oligopolios existen diferentes variantes de mercados oligopólicos principalmente por la diversidad de interacción entre las empresas que participan en ellos tenemos por un lado el oligopolio colusivo donde la interacción entre las empresas conduce a cierto tipo de acuerdo, sea sobre las cantidades o sobre los precios y en base a ello eligen la cantidad de producir que les maximice los beneficios lo cual restringe de alguna manera la competencia o lucha entre las empresas competidoras por otro lado tenemos el oligopolio no colusivo donde las empresas compiten entre sí esta competencia puede centrarse en las cantidades o en los precios en la competencia oligopólica por cantidades, las empresas observan lo producido por las demás y en base a ello eligen la cantidad de producir que les maximice los beneficios. Esta especie de espionaje entre las empresas genera una interacción e interdependencia entre las empresas que da lugar a la denominada función de reacción. Ahora analicemos un caso particular de la competencia oligopólica por cantidades. Un mercado donde solamente hay dos empresas ofreciendo el bien, lo cual se denomina duopolio siendo famoso el estudio del matemático y economista Antoine Cournot. Veamos el caso presentado al principio, considerando a Samsung y Apple las dos empresas líderes en el mercado de los smartphones a nivel mundial, suponiendo que actúan bajo los supuestos del duopolio estudiado por Cournot. A modo de simplificación, consideraremos a los smartphones de Samsung y Apple como un solo bien homogéneo. Plantearemos entonces un ejemplo numérico, ficticio, a modo ilustrativo. Supongamos que la demanda agregada al mercado de los Smartphones está dada por la siguiente ecuación. Cantidad demandada es igual a 122 menos 2 veces el precio. Supondremos también que la estructura de costos es igual para ambas empresas y está dada por un costo fijo total de 0 y un costo marginal, que es el costo de producir un celular adicional, podríamos decir en este caso, es de 1. Despejemos ahora el precio en función de la cantidad demandada. Como el mercado será cubierto por dos empresas, Samsung y Apple, podemos sustituir la demanda por las cantidades que cada empresa abastecerá. Estudiemos ahora el proceso de maximización de beneficios de Apple. Primero escribimos la función de beneficios totales. Recordemos que ingreso total es igual a precio por cantidad. Desarrollamos y nos termina quedando así. Ahora estudiaremos cuándo esta función de beneficios totales se hace máxima para Apple. La condición de maximización se halla con la derivada de los beneficios totales de A en función de Q de A igualada a cero. O sea, donde se igualan ingreso marginal y costo marginal, y el beneficio marginal es cero. Esta condición nos dirá hasta qué unidad le conviene producir a Apple para que sus beneficios, sus ganancias, sean máximas. Ahora planteamos la derivada. Podemos observar que cuando derivamos la función de costos totales, la cual desconocemos en este caso, nos da el costo marginal. En este caso, el costo de producir un smartphone adicional para Apple, que, como vimos hoy, vale 1. Igualamos a 0 y despejamos qda. De en esta expresión, podemos observar la interdependencia entre ambas empresas. La maximización de los beneficios de Apple depende de la cantidad que quiera producir Samsung. Por ejemplo, si Apple supone que Samsung tendrá una producción de 50 celulares, la decisión óptima de Apple será de producir 35 unidades. Esta ecuación que obtuvimos, que expresa la interdependencia entre ambas empresas del duopolio, se llama función de reacción de A, o sea, de Apple. Tengamos en cuenta que dicha interdependencia tiene cierta simplificación, ya que considera dada la producción de la otra empresa, dejando de lado que las cantidades de esa otra empresa, en este caso Samsung, puedan ajustarse también a sus cantidades producidas, las de Apple. Supuesto denominado variación conjetural nula. Aplicando el mismo proceso, podemos obtener la función de reacción de Samsung. QS es igual a 60 menos 0.5 QA. Siguiendo con el ejemplo, apreciamos que si Samsung supone que la producción de Apple será de 35 unidades, el análisis de la decisión óptima para Samsung indica que su producción debe ser de 42.5 unidades. De esta forma, observamos que la situación del ejemplo no es una situación de equilibrio, ya que las decisiones tomadas por ambas empresas, en base a los supuestos de producción sobre las demás, van cambiando. Iniciamos el ejemplo con Apple suponiendo que Samsung producirá 50, pero luego vimos que Samsung producirá 42,5, con lo cual la interdependencia entre ambas continuará provocando ajustes en la producción. El equilibrio entonces lo obtenemos a partir de la solución del sistema conformado por las dos funciones de reacción. Para las funciones planteadas en el ejemplo, tenemos que cuando Apple considere que Samsung produce 40 celulares, su decisión óptima será producir 40 celulares, lo cual será observado por Samsung y de acuerdo a su función de reacción producirá 40 celulares, llegando así a un equilibrio entre ambas. Este equilibrio será estable, ya que ninguna empresa tendrá incentivos a modificar su conducta, dado que ya es maximizadora de beneficios. Y esto fue todo por este video. Muchas gracias por volver a vernos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades de Think Studios.